Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora. Alola a todos, seguimos con Pokémon Luna Luzlock. Vamos a meternos en la ruta 11. Eh, por tanto, ruta nueva, Pokémon nuevo. Bueno, vamos a ver qué Pokémon puede salir por aquí. Es un... No una... Un comala. Toma. Toma Letargo pero per perenne um, Vale ball. <ríe> Entra la Pokeball Comala Ay, por cierto, novicias si son machos hembra Uy Hembra eh, coño eh, No, que me lo voy a cargar <ríe> Me lo voy a cargar, tío Me lo voy a cargar Venga, carla Clara, no pasa nada, puedo seguir así un buen rato. Pide ayuda, comala, no, vale, ahora sí, <ríe> vamos da colita. Que tenemos que capturar un comala. Bostezo. Hijo putipus. Venga, no pasa nada. Venga. Nido Balls. Venga, una Nido Balls. Tiene nivel más bajo que lo mío. Uno. Dos. Oh pero no me hace nada y mientras sueña con un mañana a ver no tampoco que pese mucho Ah, una Super Bowl, venga. Por ese Comala tan bonito. Que me gusta. Oye, a Comala le falta una evolución, en serio. Es un Pokémon de los que va a necesitar evolucionar ya. Mega evolución para Comala. Si quieres una mega evolución para Comala o una evolución para Comala... Dale like y suscríbete Sí, voy a aprovechar y eh, hago como todos los youtubers, ¿no? Que espera, espera la mínima para decirle oye, pues si te ha gustado! Si quieres una tal, pues dale un like no Mejor a ver eh. En fin <ríe> Hay que aprovechar el momento, como digo yo eh, Nada Comala no quiere entrar en ni en las su Super bowls Querrá entrar en una Ultra Uno, dos Mierde Encima Giro rápida, bueno, bueno Sí, se va a terminar acabando sus propios ataques Y va a empezar aquí A autodestruirse Venga, vamos a usar una ultra Y ahora sí, entra Uno Dos Tres Me cago en la madre que lo trajo Venga, otra Comalita Comalita Ahí Comala, entra la Ultra Ball ¡Bien! Bien, bien, bien, ya tenemos a Comala A ver, ¿cómo le podemos poner a Comala? Pues una chica Es una Comala chica ah. Muy bien ¿Vale? Eh, sí, sí, sí, sí. Su, su, su. Cerramos una página de la Pokédex. Ya recuerda, like si quieres que Comala tenga una evolución ya pronto. A ver. Bueno, creo que se... Sí, aquí está. Jeje, yo sabía que había una más. Eh, tenemos otra Otra suscriptora Se llama Miriam La vamos a poner Miri Se llama Miriam Montes La vamos a llamar Miri sí me gusta Miri A la caja <ríe> Para la saca <ríe> Bueno Ya tenemos al Pokémon de ruta Vamos a coger el objeto Este que estaba aquí Una Z enorme eh, vamos a quitarle el sueño a que haces tú pero tú qué haces aquí trometillo no no no no yo que yo, yo quien quiero coger es a aquí a Dakorita que estaba durmiendo y vamos a quitarle el sueño que esto bueno gracias a, a Pokémon Sol y Luna Ahora ya no hay que usar un antidespertar, un despertar, o un anti antiparalizar o lo que sea. Para el NUSLO viene que te caga. Pues nada, seguimos. Venga. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Tú no quieres pelear ni nada, ¿no? ¡Ah, qué bien! ¡Me los cura! ¡Qué mona! ¡Qué cookie. Ven, a ver si por aquí hay algo que merezca la pena holisnia. ¿Tú no quieres pelear, verdad, no? No. Nah. No hay nada que holisnia. Sí, mira, por aquí hay algo que holisnia. Pero también es por aquí, creo. Aquí. Aquí. Un polvo estelar. Uf, me voy a callar. <ríe> me voy a callar. Y a ver qué más sale por aquí... Paras. Es menos mal que me hace el mala. Eh, vamos a pasar de Paras. Que los Pokémon estos ya ni, no, no me interesan. Eh, vamos a lo que vamos. Aquí hay dos personas que quieren pelear. ¡Y ya me vieron! <ríe> Confío plenamente en el entrenamiento... Es el niño que está hablando. Confío plenamente en el entrenamiento que hemos seguido mis Pokémon y yo, mira, mira. La clave del éxito para un buen entrenamiento es llevarlo a la práctica. Muy bien, señorito y señorita. Hermanos Alevines, García y Berto... No, Gracia y Berto te desafían, venga. Uno juega al voleibol y otro, y otro al tenis. Fletchinder y Hardier. colita y Elly Vale. Pues mira. Uff baja el ataque. Vale, no pasa nada. No pasa nada. A ver, Hardier. Primero que nada, contra Fletchinder. Vamos a usar por la sombra. Ya. Eh, y vamos a usar contra Flechinder también sorpresa Porque es el que me, más me puede hacer ahora mismo daño Chao Flechinder Porque contra Dakota no puede. Contra Dakorita no puedes. Y ahora vamos a usar Psíquico contra Hardier. Y, y, y, y, y Demolición contra Hardier. Hardier. Siempre digo Hardier, ¿eh? Hardier. Pues ya está. Pensaba que esto iba a ser un juego de niños. ¡Qué rabia! ¡Jolín! ¿Qué pasa? ¿No ha faltado más Poké Relax? Pues sí. Venga, vamos a cambiar los Pokés del principio. Mm, vamos a meter a Suco Y Carla. Y seguimos por esta zona de aquí. ¿Eh? Pero si no estoy ni dentro de la hierba. En fin. No pasa nada. ¡Ay, qué bonito! Me encanta Ledian. Ledian es un Pokémon bicho que me gusta. Pero nada, no vamos a hacer nada contra él. No vamos a perder ni el tiempo. Por cierto, a partir de ahora... La... Los combates contra Pokémon aleatorios... Mm, lo vamos a, a, a, a quitar. A ver, ¿tú quieres pelear? No. Bueno. Uh uh. Giro bola. Bien. Cada vez vienen MT más, más y más, más nuevas y más bonitas. Y más de todo. Venga. Vamos a pelear contra este chaval, creo. Sí. Venga. <ríe> Quiero pelear contra you. Stuful y yo vamos a ir a saco, como dicen los mayores. ¿Es un preescolar? Sí. Mi nombre es Patricio. Es preescolar. Y tengo una camiseta Bicabolt. usas Usa Stuful. Yo tengo Azuko. Suco hmm. usa Joyalus joya luz. Venga. Al final no hemos visto tierra viva, así que vamos a usar tierra viva también. Tendeta. No pasa nada, no te he matado ningún Pokémon, vale. <ríe> tierra viva. Niños. Astufu se le ve la etiqueta. Jolines, creo que. Es... Jolines, creo que esto fuera pecado de blandillo. Pues nada. Cambiamos de Pokémon. Como dije antes. Carla para el principio. Rocío sigue. Y Anto también por ahí. Eh, un objeto había aquí. Un objeto vamos a coger. Una mini Z. Uh -huh. Y tenemos que seguir Esto que nos aconseja Ni idea, paso a leerlo ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás haciendo flexiones? Ya, yo te ayudo ¡Una! ¡Dos! Dice, la fuerza de voluntad mueve montaña Ajá El karateka Keigo te desafía Harijama. Joder, es que es un super Pokémon. Es un super Pokémon. Bueno, solamente tiene un Pokémon, así que... Mmm, poder Z y un Mareda, que es el que, ma el que mata. El que más daño hace. Venga. Hecatombe, pirica y vamos. Y más debe morir. <risas> Qué bueno. Al menos perdí un, perdí un ataque, venga. Humareda. Y fuera. Muy bien, Carla. Tú sí que sabes. Me temo que no tengo mucha fuerza de voluntad. Que poco dinero... Y poco dinero. Tampoco tienes mucho dinero. Porque no me diste casi nada, jodido. Eso no puede ser. Eh... Rocío. Por si sale algún... Bueno. Eh, que no tiene por qué salir algún, ningún Pokémon. Y por supuesto, si sale, lo corto. Velos Vamos a ver por aquí abajo qué hay. No hay nada. Esto se corta. hoy ¡Oh, un pancham! Me gustaría capturarlo. Hubiese preferido a pancham antes que a koala, pero bueno. A comala, comala. Koala no comala. Bueno. No hay objetos. Sí, aquí hay uno. Una seta bien grandota. Y ya está. No hay nada más. ¿Qué me dice? Muy buenas. Deja que eche un vistazo a los cristales que tienes ahí. ¿Eh? Anda, mira, el Z tan amarillo y reluciente. Perfecto. Os voy a abrir la barrera para que puedas pasar. En la siguiente prueba, te enfrentarás a Pokémon de tipo fantasma Que lo pases bien Mierda, contra Pokémon de tipo fantasma Uy Que lo quieras o no, el, el tipo fantasma es uno de mis debilidades ahora Porque no tengo... No tengo mucho que, que ofrecer tampoco En fin eh, Ya aquí tenemos que hablar con alguien eh, ya hemos usado a, a Rocío, no, no la hemos usado. Venga, vamos a lo que venga, no pasa nada. Esli Pintora. ¡Qué alegría verte! Te he buscado hasta debajo de las piedras. Vale, quería pedirte que si que si vas a recorrer Ula, Ula puedes hacerlo al homo de mi de mi Moodstail. No sientas apuro, llámalo cuando te haga falta. Es mi forma de darte las gracias por, por echarme una mano en Akala. ¡Yuhu! Tengo una nueva Pokémon. Tendría que haberte dado tus, sus datos cuando nos vimos en Melié, en Malie, pero entonces no lo pensé. Es que cuando había Liliat ...tan lustrosa y lozana... ...se me fue el santo al cielo. Espero que no hayas pasado ningún apuro solo por eso. Para llegar a la siguiente prueba... ...no tienes más que seguir este camino hasta la aldea Tapu. Buena suerte y ánimo con tu recorrido insular. Majete, es que lo conseguirás. Sé que lo conseguirás. Bueno, nueva Pokémon Tura. De... Genial. <risa> Dice, permite avanzar por terrenos accidentados Os ¡Oh, eh, Es lento como nadie Pero bueno Aquí que <risa> Este es lo que se refiere Mustard tiene la fuerza en, tus, en sus patas Y sus cascos Que puede pasar por encima del terreno accidentado Sin inmutarse Sí, porque si no hubiese tenido Pokémon Tura Aquí no entraba ni Dios <risa> Pero bueno Vamos a usar a Mustang. Ah, como Pedro por su casa Y si pulsa B Pues vas hasta más rápido Jeje, <risa> mola Pues aquí tenemos Un Antique más. Aquí unas Un arca de cigarre Y por cierto, esto es una ruta nueva, ¿no? ¿Quieres una comprobación a ver si es ruta nueva? ¡Sí! ¡Ruta nueva! Por lo tanto, Pokémon nuevo <coughs> ¿Saldrá algo aquí cuando yo machaco las piedras? ¿O aquí? Venga, vamos a seguir machacando piedras Que seguro que sale algo por aquí <risa> No, machacando piedras no... Uy, este es cool bueno, antes del Team Skull, vámonos a vamos a coger el Pokémon de ruta. Entonces, por ejemplo, nos ponemos aquí y vamos a buscar al Pokémon de ruta. Ya. Yeah. Y será un, uy, qué bien. Ay. Pues no, no hay Pokémon de ruta. Hay un combate Pokémon. Está promesa. Luana te desafía. Vale. Luana. Me parece correcto. Saca Bueno. Yo tengo Rocío, ¿qué queda ahora? Yo tengo la rota de las canarias. Hmm. A ver, Rocío. Primero que nada, Acuaro. Porque tú eres la más mejor y punto. Mira, triturar. ¿Qué triturar ni leche? ¡Hala! Venga. <ríe> y encima usa buceo. Ala, Con dos pares. ¡Triturar! Por cierto, ¿cómo se mueven lo, los entrenadores? Eso me gusta muchísimo de Pokémon Sol y Luna. Los entrenadores se quedan en el combate. Tenía robustez si no me lo hubiese cargado. Bueno, pues yo me voy a curar igual. Así que. <risa> voy a usar buceo nuevamente para curarme del todo. Y Rocío está como las gotas del Rocío. Poder pasado. Esquivar ataque. <risa> Tómate el toga. Para ti. Buceo. Se acabó. El pobre, en me da penita. Suco <ríe> al 39. Aquí pasa algo raro. Mi Pokémon es fuertote y es majo. Pero he perdido. ¡Que alguien me lo explique! Está toda chinada. Está chinada, mija. A ver. Vamos a poner a Desiduide. Al primero. Por cierto, tiene uno de esos único y exclusivo para él. Bueno, vamos a ver qué Pokémon me puede salir. Mm, sí, venga. Vamos a probar suerte. Suerte. Una cabra, por favor. Que me salga un Pokémon cabra. ¡Uf! ¡Qué guay! ¡Un Geudut! Bueno, pues te ahí. No. Venga, vamos a usar picoteo, que no se lo va a cargar. Mierda. Sí, pero tampoco es cuestión de que se cargue tanto. Vamos a ver. Venga, una vez los bols. No ha pesado bol. Una peso bol. Vamos a poder tener, si Dios quiere, un golem forma Lola ¡Toma! Lo que no me fijé es si era chico o chica que con la suerte que tengo, chica seguro Me Antor, no, tú siga ahí tranquilito, no pasa nada eh, ¿Quieres poner un mota Yodut? Sí eh, No me sale la Pokédex porque me cago en todo que es hembra también, me cago en la mar Bueno, menos mal que también tengo otra seguidora que se llama Natalia Natalia Cedrón. Eh, vamos a llamarle Nati. Nati. Pero con I... Nati, así. Nati. Y con doble T, Nati. Venga. Todos mis Pokémon son hembras, tío. <risa> a la caja. Eso, que no me salía porque... Porque, porque... Estuve ya jugando... Y me lo pasaron por intercambio prodigioso Que si yo les dijera lo que me han pasado por intercambio prodigioso Se cagan y se mean Vamos a luchar contra los, macarr los macarrillas estos Que no son los del team school Yo pensaba que era el team school Pero no es así Dice El tiempo de anola es tan idílico Que te da as asquito ¿Cómo no me van a dar ganas de liar la parda? Los entrenadores Mindundi Siempre echan la, la chupa la culpa a los Pokémon cuando pierden. Sí, es verdad. La culpa del Pokémon. Bueno, parezca Gamberra, Loli y Jonathan. Sacan a. A Panchan. Y a Crocroc. Anto y Carla. Vale. Cuidado con Pancha, cuidado con Anto, porque son dos Pokémon de tipo siniestro. A ver, espérate un segundo. Poder Z. O sea, con el único ataque que no es súper eficaz puede ser una aluvión de fecha sombría. Que esto me va a venir muy bien Contra los Pokémon de tipo Fantasma Vale Pero ahora mismo, mmm, no Entonces eh, Picoteo Vendría bien contra Pancham Porque este tipo lucha Y con Carla uh, Vamos a usar El poder Z La Hecatombe Epírica Contra Krokorok. Dios, que no, que te venía que haberlo cambiado Que creo que, que cro -cro -cro es tipo tierra Cago en la leche, no doy una ¿Qué me pasa hoy? En fin, venga, vamos a... Vamos a actuar en consecuencia y Vamos a ver qué pasa ¿Se lo carga? Bien, bien Bien Uf. Anto al 40. Vale. Anto usa picoteo. Y se carga el panchan Perfecto. Tenía todas las de perder, pero mira, he ganado. Yo seré mala. Pero tú tienes más mala leche que yo. Cachis la mar. ¿Seré sopenco? ¡Échame la revancha! ¡Qué poco dinero me dan! En serio Son unos pobrecitos ¡Son unos pobrecitos! Venga Un arca de cigarros Una célula de cigarros Y solo vamos a luchar por, por ver cómo es el, el ataque Z de... De Anto Vamos a ver cómo es el ataque Z. Poder Z. Pero claro, tiene que tener punta sombría. Porque si no. No va a poder atacarlo. Vale, usa el movimiento como si fuera del tipo fantasma. Aluvión de flecha. Ya ¿No lo hay. Mega Arrow. <risa> Para no ser efectivo está que te caga. <coughs> Autodestrucción. Como se carga tanto, me muero. No afecta. <risas> Porque soy tipo fantasma. Qué fuerte. Qué bueno. <coughs> Rocío al 40. Qué bueno. Como es tipo fantasma, no me afecta. Qué bueno. Qué bueno. Espérate, por ahí hay un objeto. No sé si es primero el objeto. Si sí, vamos primero al objeto, no. Aquí es donde estaba el objeto. Un elixir. Vale, y por aquí, ¿qué más hay? Pasamos de esto. ¡Hay un ahí! Aprovecho. <coughs> Venga venganza. La venganza. Bueno. Nada. ¿Habrá algo aquí de interés? Si no, ¿para qué llegar hasta aquí? La mierda. Eh, a ver. Aquí llegamos hasta aquí, eh, sin necesidad de pasar por ahí. Eh, de todas maneras, yo voy a usar a, a Mudbrain porque algo habrá en medio. Sí, esta empresa hay una entrenadora y yo creo que con esa entrenadora acabamos. ¿A quién pongo? Al, a la primera, a Rocío. Rocío, y por si acaso, un combate doble, Daco. Dacorita Antes veníamos de ahí. Perfecto, está correcto todo. El entrenador pasó de mí como de la mierda, pero bueno. Una hiperpoción que nunca viene mal en este Nuzlocke, Aunque apenas uso lo, los objetos, pero bueno, en combate sí que me viene mucho mejor que, que fuera de ellos. Dice, si los combates de Pokémon son nuestro estilo de vida. ¿No existe nada más? No, no existe nada más, nada. Nada, nada, nada. Entrenador promesa Hiro Nakamura Que viaja en el tiempo Saca un cránidos No es cránidos, ¿no? Es la pre-evolución pre de cránidos Siempre me equivoco No, cránidos eh, rompe molde O sea, ¿no puede usar banco? Ah <coughs> Vale Qué susto Lo veo sin usar banco y me muero ¡Ha pescado, cráneos Nos vimos <risas> Nuestra vida se reduce A alegrarnos cuando ganamos Y a llorar cuando perdemos, no existe nada más Perfecto Pues nada, el capítulo tiene que ir acabándose Ya Entonces Como queda muy poco y tal Yo creo que mejor terminamos de mirar A ver qué, qué hay por aquí Tú no me dices nada. Nada. Ahí hay un entrenador más. Y aquí hay una Pokéball. Vamos a por la Pokéball. Ataque X. Y el entrenador sigue dando la vuelta. Me en un toque susto. Y vamos a por ese entrenador y ya está. Terminamos con eso. Metemos a Dakorita a la primera. Porque sí. Yo creo que estaría bien. Y vamos a por el entrenador. ¡Ey! No pases de mí. ¡Hijo de p Ahora. <risa> Dice... ¿Qué es más importante en un movimiento? ¿La potencia o la precisión? Averigüémoslo. Mm. <risa> Deduzco que me vas a bajar la precisión. Científico Gabriel te desafía con dos pokés. Uno es Porygon. Y el otro Porygon 2. <risa> a ver, la colita, que es de tipo normal. O sea, ataque fantasmas, olvídate. Descarga. Vale. Subió el ataque. O sea que me va a atacar. Golpe bajo. No. Agilidad. Hijo no, puta, está subiendo la velocidad. <risa> vale. Venga, golpe bajo. Garra rápida. No, o sea, va a seguir subiéndose la velocidad Vale Ya lo tiene a más 2, creo No, más 4 Pues sí, ahora seguramente me vas a pegar Y yo te hago golpe abajo Hijo de perra Ahora sí me vas a pegar Ni de coña Sí, ahora sí me ibas a pegar Sí, rayo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Uh, venga, otro golpe bajo. Levitación. Vale. Bola sombra. Se recupera. Cacho perro. Psíquico. Para para para para para. Bueno, se puede recuperar nuevamente, así que sí, vamos a usar psíquico y bien. Y fuera, fuera ese polígono ya. ¡Dios! <risa> Magnetón. Acero eléctrico. Acero eléctrico. Venga. Sí. Magnetón. Hecatombe Pírica. Y fuera. Ya se acabó el capítulo por hoy. Bueno, eso creo. <risa> Todavía no he terminado. <risa> Magneton fuera, sí. Bien Bien Carla al, 40, al 39 No basta con analizar los movimientos También hay que tener en cuenta la estrategia del rival ¿Pero qué, qué, qué invento es esto? ¿Qué invento es esto? Nada, ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando por aquí Ya creo que no nos queda nada A ver qué dice aquí Dice central geotérmica, ruta 3DS, Me cago en todo, ruta 13 Pues nada yo voy a curar a los Pokés Y ya nos vemos en el siguiente capítulo Pues nada, nos vemos en el siguiente Adiós, alola a todos